El Cuarteto Tradición es un grupo distintivo entre los de su tipo en la región oriental cubana. Defiende lo más auténtico del son que nace en la llanura del Cauto y posee un repertorio activo cercano al centenar de melodías. Hemos hecho dos discos con la Tumi Music, que el, el próximo disco sale ahora creo que el 20 de junio. El primero se llama Finca Santa Elena y este último se llama el Sonero de Oriente. Arturo Jorge, arreglista, compositor y cantante de la agrupación, toca un instrumento tan peculiar como el cuarteto que dirige. Yo le puse octa tres, porque la, la, lo hice de, de dos brazos, porque yo siempre andaba con un 3 y un requinto que era lo que yo tocaba en aquella época. Hay números que hago con el 3, hay números que hago con el octavo, como yo le puse, porque tiene ocho cuerdas arriba, y ¿cómo se llama? tiene una diferencia entre el 3 y el porque el octavo muchas veces me da el sonido de la U, me da el sonido del propio 3 y me da el sonido de, de requinto. Entre la creación de estos artistas, podemos hallar arreglos de piezas pertenecientes a Matamoros, Compay Segundo, Pepe Sánchez, Nico Saquito, Eliades Ochoa, Garay y Polo Montañez. Primeramente fui trovador, Después hice la agrupación porque, por la necesidad de, de defender una obra que estaba enmarcada en lo que era el son de aquí y con, con el cuarteto eh, se sentía más, más complementado. ¿eh? El cuarteto Tradición surgió en el año de 2007 y desde entonces prestigia el pentagrama granmense Sus músicos reflejan la vida rural del llano a través de ritmos como el Nengón, la Trova, el Punto y el Changuí. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.